Padre mío, el enemigo disfrazado de cordero está acechando y ya son tantos los que han caído que no me atrevo ni siquiera a contarlos. Si por el el enemigo no ha descansado confundiendo los caminos debe haber alguien que lo detenga que le arrebate de las manos su dominio tu hijo ha la Biblia lo dice, mas la victoria se escribe en el corazón también. Tu hijo ha vencido, la Biblia lo dice, mas la victoria está en Y ya son tantos los que han perdido, que no me atrevo ni siquiera a contarlos. Si por el mundo el enemigo no ha descansado confundiendo los caminos,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 Tu Hijo ha vencido, la Biblia lo dice, mas la victoria está en el corazón, tu Hijo ha vencido, la Biblia lo dice, mas la victoria se escribe en el corazón también, por eso te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 Mi corazón, ¿para qué pensas tú?